Hola a todos, mi nombre es Bostonario, bienvenidos a un nuevo resumen de los directos que estamos dando a partir de las 5 de la tarde, todos los días, hora española. Y nos dejo con una victoria, con 5 kills, con un par de tiracos de fusil de tirador brutales. Yo de vosotros me pasaría mañana mismo por el canal, ya sabéis, recordarlo a las 5 de la tarde, twitch.tv barra Bostonario. Os dejo con la partida, disfrutarla. chao. Ahora a bailar del tirón, que nos maten y ya está, tío. Que pueda venir ¿Dónde hay dos bailarín? No, aquí dentro igual. No, está allí. A ver si esto... esto deletea, hombre. Nuestra máquina deletea, hermano. Y... ¿sí, ¿No? Sí. Y alguno más nos faltará. Bueno, en principio vamos bien. Bueno, a ver si sabrá gente. No lo dudo. Oh mira, igual con esa brecha se acaba de pillar uno. Ahora dejo más brechas. Ahora he visto a mí. Uy, que ya me espero cualquier cosa, ¿sabes? Vale, ha pasado de mi cara. Me gusta. Bueno, vamos, a la... vamos a usarla por segunda vez y vámonos a donde tenemos que ir a la tarta de cumple. Otro la acabo de usar también ahí. chan. Obviamente yo me voy a cubrir. Que te juega que ese pavo está ahí arriba oh, y si no está arriba es un sitio muy bueno, eh. Bastante. Ah, bueno. ¿Y qué nos queda? Flush factory. Ah, vale, que no se rompen, ¿no? Vale. Para variar ya no peinan. Vamos a ver de dónde. Estamos dentro, ¿eh? Vale, yo no puedo ir a flush. Me tengo que ver aquí. Y tengo que buscar a quien me dispara. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Vale, va para abajo. Bueno, yo estaba todo el día campeando aquí. La verdad, claro. ¿ves? Es que industria ya está todo, todo cubierto. Vale, ¿y aquello qué? Porque no me fío con lag tío es que va con puto lag. madre mía fortnite que te han hecho fortnite que te han hecho te vas fatal hermano es que vas quedas corrido me está pasando lo que le pasaba los ayer. que va con lag la las construcciones van con lag vale de dónde pues no sé ¿De ¿Dónde me peina el pavo ese, tío? Ya media hora disparándome. Va malísimo, porque no me da ni una... No tengo ni idea. Tampoco viene a por mí, ni me rushea, ni nada. Ah, ¿Es aquel? ¿En serio? ¿Eres tú? Lo bueno, voy a intentar matar así, ¿eh? Lo digo. Otra más. Quédate quieto, hombre. ¡Ah! Te voy a matar con esto, tío. Me la pela. Me la pela. Mala pela. Y no le doy. Toma, por fin, hombre. Qué suplicio de hombre, por favor. Vamos a lutearle. Ah, disparando, escondiendo, disparando, escondiendo. Tú, qué pesado. Hermano, que voy a 18 kilómetros por hora. No lo entiendes, que no lo entiendes. Y encima me dispara desde arriba. No me ha disparado desde arriba, es que estaba el abajo ya, vale. Desde aquí me dispararía o lo que sea. Joder, pues ya en ahí ahí, no sé por qué me ha disparado. No me ha disparado, si ¿sí llego hasta allí. Oh, mira. Vale, más madera porque no tengo nada. Vale. Un ropazo... Que nos viene aquí. Hermanitos, nos viene un dropazo. Vamos a volver a, a la base. No, hombre, quiero ir arriba, tío. Me gustaría ir para arriba. La verdad. Te digo la verdad, me gustaría ir aquí para arriba. Vale, vamos a romper esto. Nada. Y ya me está disparando otro para variar. Muy bien. Es un crack. Es un crack obvias, tío. Aquí, aquí, aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Está allí setado? Es que no lo veo. Sí, está allí setado en el tejadinho. Mirado. asoma hombre! se va! ¡Toma! ¡Holo! ¡Oh, no! ¡Dios! <risas> Vaya tiracos ha comido Madre mía Me lo damos para abajo Vaya tiracos ha comido señores Hacer un clip si me está viendo alguien eh Y si no Uf. Vaya tiracos ha comido ese man ¿Te voy a subir? Pues toma <risas> Dame tu loot Cobarde, dame tu loot Tira tirar la piedra y esconder la mano Hermano me llaman cobarde. Buah, si es que tenía que poner solitario, hermano. Es que no sabía, ¿eh? Buah, chaval. Y nos vamos a meter en la zona, ¿eh? Totalmente. 100%. ¿Qué go. ¿Dónde hay que ir? Ah, que chapan el comercio, tú. A ver, vamos a la tienda. Poco vista a nadie, eh. Ojito que no nos suba nadie. Ojito. Esta pues peña me da miedo ya, ¿eh? Porque es que me pueden venir aquí en un momento. Pero bueno, si me ven posado aquí... Ahí hay uno. Uh. Muy lejos, como para darle, él está viendo a ver quién hay. Ese pavo está observando. Y allí se siguen dando. Allí está afuera, ¿no? ¿no? Se ha ido donde estábamos. Creo que he visto a alguien por la derecha y vuelve caminando. ¿Qué dices? Tío, plántate, ya que estás en el aire, plántate en algún sitio, no sé. A ver cómo se nos da, eh. A ver cómo se nos da. El pavo se está corriendo por su vida. Imaginas que le doy. Verían las risas. Hacer ruido Vamos a coger una altura más Por seguridad ¿eh? vale. Ese pavo sigue ahí, ese no se va a mover ¿eh? Lo digo ya, ya me está viendo a ver si me apunta y tal Pero Ese no se va a mover a ver si no se mueve ni de Blas, hermano y allí está el otro hermano, ¿eh? Atentos. Ahí está el otro hermanito. Pero. Ah, está allí en el cubo. Vale, vale, vale, vale. ¡Yo estoy fuera! Estoy fuera del siguiente. Oh. Vale. Lo que hay que hacer aquí es. Tengo que ir para allá. Buah. Es una pena porque me lo pueden romper fácilmente, ¿eh? Y el que se suba aquí me tiene Vamos a intentar apurar la zona al máximo No Estaría guay Vale, el pavo se mueve ¡Pam! Así te doy Pero Es que se mueve porque hay que moverse, básicamente A mí me pilla medias A mala me pilla bien, eh Y a este pavo El que venía corriendo no sé dónde está Miedo. A ver... Vale, están bombardeando a alguien ahí. Va a ser el rubiales, ¿no? Vale, pues entonces me queda eh, ese y esos dos, vale. Voy a matar a rubiales. Antes de que se maten. Voy a intentarlo por lo menos. Ah, que le está tirando desde ahí. No, vámonos para la zona, hermano. No hay para la zona, ¿eh? Básicamente porque es que el otro ya va a estar ahí. Ahí es donde, donde iba el otro Vale, vale, estos se dan, que se den, no me importa Yo quiero llegar a la zona segura Vale, y ese cubo me da que se de quién es Hay alguien en ese cubo, ¿no? Pesado Te a tu casa ya Y me hago yo el cubo aquí, tú No tú <risas> Vale, nos quedan dos ya O sea, quedamos los dos El superviviente y el otro Y él se tiene que mover, ¿eh? Míralo Vale, te vas a quedar ahí, campeón ...que yo lo digo. Oh. No, no, no, no, sube. Sube, hermano. Oh. ¿Dónde está el campeón? Allí. No, no vas a escapar. No, no, no, no, ¿Dónde está? no, Joder, qué liada. Sé lo que voy a hacer. Ahí. ¡Sí! ¡La ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En tu cara! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Qué <risas> victoria más que lo no creo! ¡En su cara! ¡En su maldita cara! ¡Vamos! un Una corazón a mil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí señor, victoria! Ya sabéis, pasad por Twitch porque es que esto va a ser todos los días, señores. A las 5 de la tarde, yo no sé qué hacéis que no me estáis viendo ya. Llevo una hora y no me ha visto a nadie. Increíble. Buah, chaval. <risa> Vaya partidas hermano. Lo he tenido todo el rato agobiado, ¿eh? Dios. Buah, chaval. ¡Qué partidaza, tío! Están a subo a YouTube, eh ¡Hala, no me lo creo!